salir, ya sean los templos o los palacios. Y si ustedes se dan cuenta, los ingresos no eran directos, los ingresos eran indirectos para poder ver por, y controlar por dónde ingresaban los nobles y los súbditos. Ahora, no se tiene evidencia de que existieron puertas, lo que sí se cree es que en cada extremo de cada ingreso había un guardián resguardando y controlando el ingreso y la salida de las personas. Ahora, observen la característica que tienen sus ingresos. Es ancho en la parte inferior y mediante se va elevando va adelgazándose. Le da dando una forma trapezoidal, construcciones antisísmicas. Vengan por acá para que ingresen por favor. ¿Este es original también? No, ese es del proyecto, se le ah, hizo ya, para... Es exacto. Es no, trompe. sí, sí. No, esa, toda esa parte del ingreso se hizo eh, no, no. Con, en el año 2016, cuando se pensaba que iba a ser el fenómeno del niño. Mm -hmm. Pero igual sirvió para el año 2017. Huacarco Iris, señores, tiene tres plataformas. Observen la primera plataforma donde nosotros nos encontramos. La segunda está sobre la primera. Miren. Y si ustedes se dan cuenta, la iconografía es la misma. Y la tercera plataforma que está ubicada en la parte alta. Se encuentra rodeada por 14 depósitos que luego iremos a observar. Hay dos rampas de acceso. Esta, que es la clausura del proyecto, para evitar accidentes, servía para los súbditos, para que vayan hacia la parte de los depósitos a colocar las ofrendas. Y por eso hay una gran pared que divide, porque la parte central era para los nobles. Eran sociedades bastante marcadas. Venga para acá, les hago la explicación y luego se toman fotografías... A lo largo de su historia, señores, Huaca Arcoiris ha tenido varias denominaciones. Uno de los primeros nombres en el que ha sido conocido fue como Huaca de la Muracha Dorada. Muralla, por lo que ustedes observan, se encuentra murallada. Y miren este color amarillo, Este color es original. Se ha encontrado presencia de este color alrededor de todo el templo, pues estuvo policromado, extraído del óxido en mineral denominado limonita. Por los años 1948-1950, Richard Sadell hace trabajos de excavación en este lugar y le denomina Huaca Dragón. Por estas imágenes que ustedes observan en la parte central, que asemejan ser dragones. Y de ahí los arqueólogos han dado varios puntos de vista. Algunos dijeron que eran hipocampos, caballitos de mar. Otros dijeron que eran serpientes. Y otros lo miraron desde otro lado y dijeron que eran felinos. Pero hoy en día, señores, el proyecto de Chan Chan no acepta ninguna de estas teorías. ¿Qué dice? Puede haber sido sí un templo dedicado para hacer ceremonias religiosas, culto al arco iris. Pues se sabe que acá no llueve mucho. Y nosotros aquí en la costa, cuando vemos y observamos que sale un arco iris, ¿qué decimos? Va a llover. ¿El arco iris con qué lo relacionamos? Con la fertilidad. Y ustedes pueden observar cada panel iconográfico la forma del arco iris. Miren, cuatro listones sobresalientes en alto relieve y tres en bajo relieve, que estarían dando los siete colores del no, no, arco iris las volutas que ustedes el, observan que nos representan el, el, el, el las olas Dios del mar y sobre estos seres somorfos no, tal como juez. los ha denominado el proyecto Dime. imágenes de difícil interpretación estarían representando a los sí. máximos dioses del ochino la hembra estaría sí. representado con dos cabezas bicéfala, la abundancia el macho sí. con una cola de pez que parece ser una sirena, el poder y en la parte central miren la fertilización de ambos pero sí. obsérvenlos ahora acá estos seres son morfos en la Pero parte inferior. Viernes, ¿Y qué creen que está sosteniendo con el hocico? El, el, día de la tarde. el cuchillo ceremonial denominado el tumi. Y en la parte inferior un altar. Ceremonia, este sí, cuchillo sí, ceremonial. Sí, sí, hay, en este cada extremo de, de problema, la ceremonia hay un sacerdote ofrendante. Miren en la mano. Asemeja estar llevando una ofrenda. Y ahora miren la parte superior. La representación de oficiantes u ofrendantes su rostro estaría cubierto con una máscara en la parte de la yeah. cintura estarían llevando un taparrabo yeah, y en la parte de la mano de la un, de la un, pastón, de un bastón, una planta de maíz algunos dirán, más parece una palmera que... mm -hmm. pero recuerden que las palmeras son de América y, en cada... no, no, y acá no, no, no, en esos no, no, entonces no, en no habían palmeras de ahora eso, en cada extremo, miren lo que es, en cada columna pero lo que ¿No? es ¿qué van a encontrar? un animal con la lengua fuera eso sería? Sería la representación del perro peruano, el perro raza viringo, el perro calato, que ustedes lo van a observar mucho durante todo el recorrido porque hay una ley que dio el ministerio que es raza protegida por el Estado peruano y el cual dice que cada monumento arqueológico, museo de la costa norte de Perú tiene que tener un perro peruano, por eso siempre lo encuentran siempre lo tienen que estar eh, si lo vieron no sí. siempre lo tienen que estar lo que es acá este criándolo y ellos siempre andan con la lengüita afuera porque la misma temperatura de, de es la misma temperatura de todos los perros de 38 grados no es 40 grados porque como dicen los, los este, eh, veterinarios si fuera 40 grados el perro ya se locaría es 38 grados lo que pasa que porque nosotros lo sentimos más porque no tiene pelaje así es pero no solo es ahí eh, naranja, hay marrón y hay negro todo eso es el mismo perro pero varía el color bien, tómense sus fotografías